Y le mandamos un besote a Caro que está ahí del otro lado de las redes sociales haciéndose cargo Y haciendo posible que nos comuniquemos por más lugares, muchos más lugares de los que estamos habituados Tenemos a Caro Rochi, tenemos a Isa en los controles ¿Es Y eso? ojalá que esa luz de esta tarde me dure para que esta entrevista que se viene quede guardada también en formato audiovisual Porque tiene que ver con el mundo audiovisual y la ciudad de La Plata por suerte empieza a tener esos lugares, ¿no? Eh, más en la pandemia, yo decía, uh, ojalá hubiera habido más recitales filmados, más eh, medios como, como este, ¿no? Que hayamos alcanzado eso. Sí. Por suerte estuvimos ahí, fue como una casualidad cósmica que lo logramos y algunas cosas que pasan acá al aire de Radio Estación Sur llegan a nuestro canal de YouTube y en esa carrera eh, de, de lo multimedial es, llegó y empezaron a aparecer algunas intervenciones dentro de lo que es Twitch, que es esa plataforma que la pueden descargar, pero también la podés ver libremente, eh, también para entender un poco sus mecanismos, ¿no? como su propio chat, su propia dinámica de transmisiones, ha sido un tiempo un poco, mmm, que por lo menos yo llegué a entenderla, a usarla un montón, y sobre todo cuando encuentro gente cercana a eso, y gente de la ciudad de La Plata, como es el caso de Juan Facundo Díaz, que en su canal, eh, J. Facundo Díaz, está... Estuvo durante la pandemia ¿no? recorriendo cuestiones que tienen que ver con la música La música del mundo, música que nos guste, discos que nos han marcado en la vida, etcétera Y ahora empieza una nueva temporada desde el escenario de Pura Vida Para hablar un poco de ese recorrido, estamos ahí en comunicación Buenas Facul Hola chiques, ¿cómo andan? ¿todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien, bueno, buenas tardes Y primero que nada, eh, gracias a, a, a todo el equipo por, por la invitación Mirá, Facu, estamos eh, en unos días muy raros también, digo, individualmente y colectivamente. Ya llegamos, esta semana nos tocó la primera dosis a todo Bien. el plantel del programa, y ahí empezamos a decir, bueno, en un par de semanas, cuando empiece a hacer eh, su parte del efecto, y bueno, ¿qué hacemos? ¿En qué usas ese tipo de libertades? Y yo te vi en stream también hablar de lo mismo, eh, y que una de esas salidas fue, bueno, vamos a pura vida... Y vamos a armar algo desde ahí, ¿no? Que es algo, eso que empezó este fin de semana, viene el que viene y quedan un par de ediciones más. Claro, exactamente. Tal como dijiste vos, de hecho lo hemos hablado en este mismo programa, porque cuando empecé con aquellos especiales en, en Twitch, estuvimos charlando acerca... Aquí mismo estuvimos charlando acerca de esas transmisiones en Twitch. Pero ahora lo que hemos hecho ha sido... Cambiar un poco el esquema, viste A ver, me parece que tiene mucho que ver con esto que decías, ¿no? De una semana donde el equipo recibe la, la primera dosis Donde, a ver, después de haber atravesado un tiempo bastante hostil y tétrico Lamentablemente Como que empiezan a, a suceder estas cositas En las cuales uno quizás ve un esbozo de luz de esperanza Al final de todo esto Y lo que ojalá sea al final de todo esto Y decís, bueno, ¿qué extraño más? extrañamos más acá en La Plata, vos Eva también lo sabés porque nos encontramos siempre ahí, ir a recitales, ¿no? Y, y lo que tratamos de hacer, obviamente, sin público, porque lo estamos haciendo sin público, lo estamos sin, haciendo solamente con un equipo de técnica reducido, porque obviamente uno eh, tiene esta esperanza, pero mm, eh, seguimos cuidándonos y siendo precavidos, etcétera, etcétera, entonces lo que hemos decidido fue, desde Pura Vida, desde el canal de Twitch de Pura Vida, ofrecer una especie de pequeño, pequeña vuelta, entre grandes comillas, a los recitales. En este caso, vamos a seguir con la virtualidad, seguimos con la virtualidad, y lo estamos haciendo eh, vía audiovisual, como, como bien decías vos, Seba. Y parte de una programación que se armó en torno a eso, ¿no? Algunas sesiones grabadas en lo que fue marzo, abril, habíamos hablado... Eh, con el chino ahí del equipo eh, Sesiones en banda Después empezaron desde este canal de Twitch Que decimos y empezamos a repetir ¿no? Eh, Pura Vida Radio TV eh, Algunos programas de gente que también circulaba el espacio Y hablando de los, de los problemas o Ni siquiera olvidándose de los problemas Y hablando de las otras cosas que nos preocupan Desde la cultura platense Y en tu caso eso eh, Los sábados Con una Y el sábado pasado lo vi ¿no? Y aproximando y volviendo Queriendo volver a hablar y también con esas bandas que tantas veces han tocado Como el caso de Estuvo el Flaco de Pérez y Los monstruos, como eh, Llegada a la ciudad de La Plata, eh, vuelta de vacaciones y era como eh, hey, che, qué banda? Viene alguien de otro lado o alguien que empieza a salir ¿Qué banda podría ir a ver? Pérez Monstruo, sí. ahí del de <risas> top 5 de bandas por mencionar Total, totalmente De hecho, eh, como bien decís yo tenía mis transmisiones en mi propio canal, y, y como, como bien decías, Pura, como va a continuar un, un tiempito más cerrado a las las actividades que nosotros conocíamos, no las, las que eran de, nuestra, de, la, la, de la normalidad, con recitales dentro de, del bar, como todavía va a estar cerrado un tiempito más al público, Pura decidió nutrir mucho más su, canal de, su propio canal de Twitch. Entonces, en esa instancia es donde aparece esto mismo que decías, sesiones grabadas, algunos programas también que se sumaron en formato ya mucho más fijo, y, y Chino, como bien lo nombrás vos, que es parte del equipo, Mario, que es uno también de, de los pilares de, de Pura en cuanto a la técnica, Chela, que es, una de, de la, la, es la operadora de sonido, me invitaron a hacer un ciclo, con comienzo y fin, son solamente cuatro programas. Entonces, como también bien contabas, pasó el primero, que estamos los sábados, entonces a las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, pasó el primero, y este sábado tenemos el segundo, y ahí después nos quedarán otros dos más. Que lo que hicimos fue, no solamente eh, intentar transmitir esa, esas lindas sensaciones, esa linda experiencia de, del recital en vivo, sino que también intentamos tomar por asalto el resto del Pura. Entonces nos armamos también una especie de living al costado, en un recoveco, casi al lado de la barra, donde ahí hacemos algo, una especie de entrevista mano a mano con un o una solista, y mientras va, va, vamos charlando tocan algunas canciones, como bien decías, el, la, la semana pasada estuvo Ramiro Sagasti, y, y bueno, entonces... Sobre el escenario tenemos una banda completa. Y eso es en una especie de formato de show audiovisual eh, con banda en vivo y con varios espacios dentro del mismo del mismo bar. Qué interesante. Total, y, y bueno. Perdón. Roche, perdón. No, uh. eso, qué interesante y qué importante eh, tener este tipo de cosas porque eh, lo que pasa muchas veces acá en La Plata, por ahí en el circuito, que estamos entre radios, recitales, eh, y nos conocemos un poco entre todos eh, en la ciudad... Eh, ya bueno sabemos quién es el flaco sagasti por decir una cosa eh, pero estas posibilidades de transmitir con entrevistas da también y también pensando en el público que está en Twitch que generalmente no es solamente el círculo de acá de la ciudad trasciende no solo la ciudad sino el país y también el mundo hay muchísima gente de todo el mundo mirando y de repente tenés gente que está no sé en México en España mirando las cosas que se transmiten de Argentina y viceversa no nosotros consumimos eh, quienes consumimos Twitch de repente estamos mirando canales de otros lugares Y me parece súper interesante esto porque se da a conocer un poco más la, la cultura platense Que es algo que eh, viene pasando también hace un tiempo Fíjate, Rochi me parece incluso súper interesante y es, es diste en la tecla Porque cuando hicimos la introducción de, de todo este ciclo lo que, lo que hicimos hincapié también fue en la posibilidad que nos daba Twitch a ver, nosotros hemos habitado desde que llegamos, los que somos de afuera y los que han crecido aquí, habitamos la plata y entendemos la naturaleza, estamos enamorados de, de, de, de, de su dinámica, pero la entendemos y no nos tenemos que, que explicar entre nosotros qué es la plata o qué es pura vida, pero la posibilidad que nos da transmitir a todo el mundo mediante Twitch es también la, la posibilidad y la aventura de tratar de contarle pura vida a la gente que no lo conoce, a la gente que nunca lo pisó, y a la gente que quizás no lo vaya a pisar, pero que mostrándoles un programa bien trabajado en cuanto a la técnica, bien trabajado en cuanto a lo visual, y hasta incluso eh, curado desde, y ahí sí voy a, voy a admitirlo, curado artísticamente desde mi capricho, eh, <risa> quizás le Quizás le podemos mostrar o contarle a la plata a alguien que no que no la conoce. Y está bien, está bien, yo soy partidaria de que cuando uno te produce y está en esa parte y tenés un capricho, eh, después cuando ves el resultado estás mucho más conforme. Sí, total. Totalmente uno se como que se da un gusto no sí sí sí sí y está buenísimo también en este sentido no como esta cuestión también que, eh, que vos decís no la ciudad de la plata nos adopta a muchos de nosotros y le queremos contar a los demás qué cuál es la movida y por qué uno se queda y se enamora tanto de esta ciudad totalmente totalmente yo soy un enamorado eh, yo soy hoy hoy en día a ver, yo soy patagónico, pero hoy también me enuncio como platense. Entonces, sí. me encantaría y me encanta contarle a, a otro que no conoce qué es lo que me produce tal fascinación. Bueno, la vida artística de La Plata es una de esas aristas, y no solamente su música, eh, algo que también hacemos hincapié es en la, la forma de hacer. Porque uno no se enamora solamente de buenos discos, uno se enamora también de cómo esto. ¿Cómo es la plata? ¿Cómo se construye la plata? Entonces me parece que todas esas aristas son las que... Nada, son un motor, son la nafta de decir... Recibo la invitación de parte de los chicos y me dicen Che, ¿tenés ganas de venir a hacer lo mismo que hacías en tu canal? Y le digo, no, no hagamos lo mismo, hagamos otra cosa Y ellos me dicen, bueno, haz lo que quieras Entonces, todas esas cuestiones de analizar posibilidades De analizar qué es lo que queremos contar de acá, cómo lo podemos hacer son lo que terminan generando el entusiasmo y lo que nos termina llevando a, justamente, encarar estos cuatro programas, saber que tiene un inicio y un final, pero también sabiendo que lo vamos a hacer muy lindo, porque estamos confiados, y la primera experiencia ya nos, nos, nos indicó que, que, que, está sali que sale bien, que nos gusta, que la pasamos bien, y, y nada, me parece que es un, es un desafío. Sí. Y mira pensando en la dinámica de la comunicación y en este programa que eh, nació un poco para responder a esas inquietudes culturales de la ciudad. Digo, que vieron nacer tantos lugares y en este tiempo de pandemia ¿no? tuvimos que ver otra vez cerrar, eh, empezar a hacer foco en otras cosas de vuelta, no como volver a contar y volver a contar qué es lo que queremos, como bien decías, para el que está escuchando, estamos con Juan Facundo Díaz contando un nuevo ciclo que está ocurriendo los sábados en Pura Vida online, en Pura Vida eh, Radio TV, en Twitch. No estamos imitando al escenario, pero antes capaz que hasta era... Eh, como que capaz que te, te daba lugar a olvidarte, tipo, to, era tan común ir a pura vida, o acá en la radio era, venía una, una banda a contar algo y, y tocaba en pura, y como otra vez, che, que no hay otro lugar, era, eh, pero la verdad es que a nivel, a nivel país, eh, después lo, lo pones en balance y la pandemia, y era el lugar más importante de, de, del país, sin ninguna duda, porque después de Capital que pensás dos o tres lugares que tocan bandas que tocaban en pura, por ejemplo. Sí, sí, eh, totalmente. Y ese, ese panorama, ahora de teniendo estas herramientas, pienso eh, en, en, lo, en lo que decías de... Bueno, no, nosotros también con Rochi somos de la Patagonia, acá. Este es un problema infiltrado eh, en ese <risas> sentido, en la sintonía platense. Eh, pero también sabemos que, viniendo de afuera, también vemos que desde adentro era muy difícil mencionarse ¿no? como una ciudad cultural. De hecho, llegamos, creo, eh, todos en el momento en que eso se empezó a decir. Decir, che, y a nivel... Música del país, viste, de decir, ah, todo es, todo es una mierda, no sé, la cultura, la, viste, ponerse en plan eh, catastrófico, qué feo lo que pasa en el mundo. Eh, pero, ¿qué estuvo qué bueno en este mundo? Los redondos, virus, el mató, estelares, la plata. Sí, es eh, como una cuenta súper científica, agarrada total. ahí como... Pero, pero hasta incluso, a ver, yo insisto, insisto sobre esto también, porque me parece que, que es algo de... A ver, lo que ustedes están empapados... Eh, no solamente es buena es buena música, no solamente son discos que nos encantan y escuchamos hasta el cansancio y los seguimos escuchando, sino también con forma de hacer, me refiero a cómo nos movemos todos acá adentro. digo la plata, una de sus naturalezas es el, el, el cooperativismo, es el hecho de siempre estar espalda con espalda, el hecho de eh, ayudarnos entre, entre los que podemos, eh, yo aporto yo esto, bueno, yo tengo esto de este lado, eh, ¿por qué no ven, venimos para acá y entre, entre todos intentamos hacer algo?, el hecho del proyecto colectivo, el hecho de apoyarnos sin intereses a, entre unos a otros, me parece que ahí también hay una, una especie de germen, una especie de explicación de por qué luego terminan saliendo tantos proyectos artísticos que nos enamoran tanto. Eh, no solo artísticos, que... son políticos, porque la radio, por ejemplo, esta radio, Estación Sur, es así como la describís. Y, a, y así como esta, hay, hay muchas más radios, no solo que están dentro del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hay un montón de proyectos comunicacionales, productoras audiovisuales, es así como, como lo dijiste. Pero fíjate que además, eh, a, a ver, lo podemos circunscribir a la comunicación y tenemos el ejemplo de ustedes, pero también lo podemos llevar a producciones artísticas, a muestras, a, a bandas, Las a ferias. fechas, a, a ferias, a un, etcétera, etcétera. Un, que me quedaría inmenso y me quedaría cortísimo, porque además lo, lo hermoso de que nosotros, nosotros, cada uno habita un cierto espacio en sus intereses y en las cosas que hace, y después también hay un universo que no conoce, que se pierde, que también me parece que es la magia de la plata, es infinito lo que hay. Entonces, fíjate cómo entre los tres podemos charlar 10 minutos acerca de la maravilla de la plata y podemos en entrarle por un montón de aristas, pero ¿cómo hacemos para explicar a la gente que no lo conoce y que no entiende cómo se manejan las cosas en La Plata? ¿Cómo se lo podemos explicar? Y bueno, quizás tomemos el desafío de tener cuatro posibilidades, cuatro programas de estos, cuatro chances de intentar construir una respuesta. Entonces lo que nos propusimos es justamente tener cuatro bandas, cuatro solistas y compartir la música charlas, y entre todo eso, desde Pura Vida, como dijo Seba, yo coincido porque además así lo presenté, uno de los escenarios más importantes del país entre todo eso intentar narrar la ciudad con lo ambicioso que suena ¿eh? Sí, sí, sí y... total Bueno, ya, ya hay una parte de la narración y lo decimos con todo el recorrido que, y de hecho está y lo, lo hicieron no con el flaco de Pérez, con los monstruos eh, todavía en redes no está no sé si estamos en condiciones al aire de decir otra sí. de esos elementos lo, Los contamos, los contamos Lo voy a anunciar mañana en mis redes Bien. Pero lo vamos a contar porque yo le, le, le, le conté a Seba El sábado vamos a tener eh, También estamos intentando hacer o vamos a intentar hacer Como vamos a tener dos espacios Que es justamente el escenario y el living para charlar Vamos a intentar también jugar en cuanto a cruces generacionales, ¿no? Porque también la maravilla es que esto es inagotable, siempre surgen nuevos y nuevas artistas. Entonces, vamos a intentar tener en el Living a aquellos o aquellas que han hecho canciones que tanto nos han enamorado. Así que este sábado, así como lo tuvimos a Sagasti el sábado pasado, este sábado lo tenemos a Juan Irio, eh, Juan Irio de Siniestros, eh, El Estrellero, su carrera solista, etcétera, etcétera. Así que lo vamos a tener a Juan en el Living eh, también. Falda, eh, guitarra en la falda, charla, canciones, todo muy tranquilo, muy íntimo. Una figurita difícil, déjame decir, porque también para Uy. la gente más platense, capaz que, o que llegó acá antes que eh, quienes estamos acá, Club Art, esa generación 2000, y, y que eso, incluso acá, al aire de tren para pocos, las veces que hemos hablado con Juan, eh, nos da nos pasaba su teléfono y de repente, acá estoy con Lautaro, acá estoy con. y al final él no hablaba nada, es como que medio esquivo. <risa> Es un desafío. De hecho, cuando lo invité, lo invité también sabiendo que me tengo que poner a estudiar porque quiero que salga lindo. Eh, pero también es un tipo que, fíjate, es una figura difícil, pero es un tipo que nos ha dado tantas alegrías en forma de canciones que, que me parece también una posibilidad de intentar eh, recorrer todo ese camino que él hizo en, musicalmente en La Plata y me parece una gran oportunidad. Y después, sobre el escenario, vamos a tener a Santiago Santiago, un muchacho también bastante joven que ha tocado incluso con, con Juan Irio en Los Siniestros y que el año pasado sacó su primer disco solista, un disco de seis temas y que a mí me parece un disco hermoso y me pareció una linda oportunidad para que vaya a banda completa a, a tocarlo seguramente entero el disco, así que también va a estar va a estar bueno. Bien, vamos... Genial, a... ahí spoileamos un poquito de lo que se viene el sábado. Bueno, con este ley digital, perdón Roche, de vuelta hablamos tal la vez. No, nos pasa muy seguido porque cuando hay gente no nos vemos bien nosotros, porque estamos ahí en las pantallitas. No, pensaba último para para también, ya sabiendo que, que tenés que hacer más cosas y, y todo... Eh, esto de que además, eh, esta experiencia de hacer todo virtual, de hacer transmisiones, qué sé yo, y así como a nosotros nos va a quedar esto, nos, nos queda porque ya podríamos estar compartiendo la mesa, pero a veces se nos hace más cómodo y no podemos ir y venir y hacemos virtual. Eh, estas experiencias de las transmisiones y de la producción audiovisual que se ha tomado en la pandemia es algo que llegó para quedarse y que después de que ya podamos ir y amontonarnos de vuelta en pura vida y hacer un poco también vamos a poder disfrutar de algunas transmisiones, me imagino, no es que se corta cuando, cuando vuelva a toda la normalidad. Fíjate que, que quizás lo que, lo que podamos conservar de todo esto sería la conexión con con una fuera que no va a estar con nosotros saltando en pura, ¿no? Entonces, quizás eh, mantener estas cuestiones de la virtualidad nos permitan eh, nada, seguir conectados con gente que, que no está en nuestra ciudad, que no está en los círculos que nos movemos, y creo que en eso digo lo, lo enuncio también como una posibilidad y, y como una, una, buena, una buena alternativa y un buen desafío también. Total, lo mediático, que es tan difícil también, digo no solo a nivel de llevarlo a cabo Lo laboral, que eso lo hablamos la vez pasada, que era cuando empezaste con el canal no De pensar, bueno, y esto, eso, como la misma, la misma labor de la, la música ¿no? Bueno, hice una canción, ¿y ahora qué hago? Como que la gran pregunta sigue estando Y por lo menos ya están dispuestas las herramientas para hacerlo Y este camino, eh, no te no te voy a preguntar qué sigue después de este ciclo de cuatro sábados Decimos que quedan tres eh, pero es, es la pregunta en el aire también, de decir, bueno, estamos pro experimentando respuestas, incluso de mimo pura, deben también ahí decir, bueno, ¿y, y ahora? Eh, ¿Y cuando termina el, el, el ciclo? vamos dar sí, vueltas a ver? Vueltas? Es, un, es un desafío, insisto con la palabra, porque creo, lo, est lo estoy tomando de esa forma, porque me parece que, que al ser algo nuevo y al, y al, al haberlo planteado desde un inicio... Eh, con una apuesta en cuanto a técnica Siempre lo tomé como tal Digo, porque era como A ver, bien lo decías, cuando tuvimos la primera charla Aquí mismo, había sido El momento exacto en el cual nos habían rajado De Radio Cantilo Entonces, nos rajaron de Cantilo y me fui a Twitch A sobrevivir, a hacer Algo y a mantener esa actividad Radial eh, Eso que arrancó en el living de mi casa Acá mismo, desde donde estoy hablando con ustedes También, ahora que empieza Esa luz de esperanza, donde empieza a a verse una especie de aflojar en las restricciones sanitarias, siempre con los cuidados, obviamente, pero que vamos a poder empezar a volver a salir. También el desafío era, ¿y cómo sacamos esto que, sale, que nace de la intimidad al mundo? ¿Cómo, sacamos, ¿Cómo llevamos Twitch al mundo? Y este hacerlo desde pura, hacer una transmisión, todavía es de, desde Twitch, pero desde el escenario de pura vida me parece que es una gran respuesta. Total, total. Facu, te agradecemos este rato. Juan Facundo Díaz está contándonos este ciclo que se viene en el Twitch de Pura Vida. Recordamos Pura Vida Radio TV. Y un último para ir, nos vamos, vamos a ir escuchando a Juan Irio, eh, ya uh -huh. que, que lo spoileamos. Eh, además está el sorteo, digo, Uf. para que la gente pueda aportar a esta causa, y me lo acordé, eh, y tiene que ver eso de vuelta, y cómo llevarse ese mundo real a la casa por ahí ganándose un vinilo de El un policía motorizado. Sí, exactamente. Estamos eh, Vamos a sortear eh, un vinilo, el 12 pulgadas, de la dinastía Scorpio, que incluso también tiene mucho que ver con, con esto que, esto que hablábamos, esta construcción que hablamos creo que es el disco Punto de Inflexión, ¿no? que marcó el crecimiento exponencial de la música de la ciudad, Así que vamos a sortear entre, entre todos quienes aporten en cafecito.app barra J, la, la, la, la letra nada más, Facundo Díaz, es un numerito de 100 pesos, eh, cada cada numerito es una posibilidad y cuando terminen los cuatro programas entre, entre los aportantes sortearemos el, el vinilo. Bueno, ahí es estaremos, atentos. Eso, una buena noticia Ahí las opciones de encuentro Las opciones de gestión eh, Ahora sí, te dejamos Facu, muchas gracias Por este rato, siempre estaremos De este lado para, para rebotar lo, lo que haya que rebotar Y nos vamos escuchando a Juan Irio eh, Que decíamos de Siniestros, Plupart Un montón de bandas, del Estrellero Pero también un disco solista que había salido eh, No sé si salió en pandemia O un, un mes antes, una cosa así Gracias Eva, gracias Arrochi Gracias a todos